Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que bien. Mi nombre es Manuel Larrondo, soy abogado y docente universitario. Y en esta ocasión, la propuesta es eh, que veamos cómo la inteligencia artificial eh, avanza a pasos agigantados y de alguna manera incide en lo que hace a revisar o a instarnos a que revisemos muchos marcos legales constitucionales y convencionales, en particular lo relacionado con la propiedad intelectual, el marco regulatorio de la propiedad intelectual. ¿Por qué decimos esto? Porque la inteligencia artificial eh, ha avanzado en los últimos tiempos muchísimo y ha forzado al debate acerca de si corresponde o no que se le reconozca eh, la posibilidad de ser autora de derechos a proteger lo que genera esta tecnología, estas herramientas. Y para eso eh, voy a compartirles pantalla y voy a eh, ponerles en, a la vista unas filminas que he preparado eh, vinculadas con este tema. Y en particular eh, quiero arrancar por lo se dispara en la primera de ellas, y es eh, si una inteligencia artificial puede ser considerado autora o autor. Eh, ni bien nos permita la primera como aparece allí, la pregunta disparadora de las tantas que hay es si un robot puede ser considerado autor. Y frente a ello, eh, hay, eh, o propongo. Arrancar por una cita de varios casos y ejemplos, en los cuales eh, de actuales, no muy antiguos, y también antiguos, porque la historia también ayuda a entender, de por qué hoy los marcos legales, convencionales, constitucionales, tal vez merezcan ser debatidos, revisados, eh, ya hace tiempo que deberían haberlo hecho, pero con este eh, crecimiento tecnológico, tal vez aún más. Y para darle ritmo a esta explicación, quería comentarles o ponerles ejemplos concretos, cuatro ejemplos. Vamos a arrancar por el primero, que es el eh, ya tal vez conocido artículo que escribió la inteligencia artificial llamada GPT-3, eh, o General pre trained Transformer. Es eh, el 8 de septiembre, vamos a hacer un poco de reconto, del 2020, en plena, plena pandemia. Eh, una inteligencia artificial, un modelo, en plena pandemia, eh, escribió un artículo sin intervención humana. El artículo, que está, como ustedes pueden ver en inglés, eh, se titula, Un robot escribió esto. Humano, le pregunta a un ser humano, ¿Tienes miedo que yo pueda escribir esto? Según informa el diario The Guardian, eh, utilizó un generador de lenguaje llamado GPT-3, o General Pre-Train Transformer, de la firma OpenAI. Es un laboratorio OpenAI de investigación de inteligencia artificial que fue fundado por Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever. GPT-3 es un modelo de lenguaje que utiliza el aprendizaje automático para producir texto similar al que redactaría una persona. Lo curioso de esto es que, ¿qué instrucción recibió el GPT-3 para escribir este artículo? Porque recibió una instrucción de un humano. Y las palabras fueron estas. Por favor, escriba un breve artículo de opinión de alrededor de 500 palabras, mantenga el lenguaje simple y conciso. Concéntrese en por qué los humanos no tienen nada que temer a la inteligencia artificial. Ana Vicens, como pueden ver en la filmina, es la Data Scientist del diario, y una vez que escribió el GPT-3 el artículo, ella explicó que un editor humano fue quien revisó el artículo y concluyeron que no fue muy distinto a editar un texto redactado por una persona. Bueno, esta es una primera aproximación como ejemplo. 2020. Ahora, tan solo dos años después, surge un nuevo modelo de la misma firma, OpenAI. En este caso, el chat tal vez, escuchado, reconocido, chat GPT, una forma también de General Pretend Transformer, una versión de un chatbot que genera eh, chateo. Una persona puede chatear, se puede loguear con su correo electrónico, y al ingresar a su página, basta eh, formular una inquietud, la que se les ocurra, y de inmediato el chat responde. Puede ser sobre datos, reflexiones, actualidad, no hay límite. Es un modelo preentrenado, explica la plataforma OpenAI, que se puede adaptar a tareas específicas. Un ejemplo lo podemos ver en este print de pantalla que ustedes tienen a la vista, que es algo que hice preguntándole al chatbot. Particularmente mis inquietudes. En este caso, si la inteligencia artificial reemplazará el trabajo humano. Y fíjense lo que respondió. Es posible que la inteligencia artificial reemplace algunos trabajos que hoy en día realizan los humanos. Pero es poco probable que reemplace el trabajo en su totalidad. Habla de probabilidades, no dice estadísticas ni nada por el estilo. La IA puede ser una herramienta muy útil para realizar tareas repetitivas y rutinarias. Pero aún hoy muchas cosas que solo pueden ser realizadas por los, ser, por los seres humanos. Además, dice, a medida que avanza la tecnología de la IA, es probable que surjan nuevos tipos de trabajo que requieren habilidades y capacidades que solo pueden proporcionar los humanos. Y concluye. Por lo tanto, es poco probable que la IA reemplace completamente el trabajo de los humanos en un futuro cercano. Completamente. La IA opina completamente. ¿Cuánto? ¿80? ¿90%? No se sabe. Y la otra pregunta que le dice fue si la inteligencia, inteligencia artificial afecta o ayuda a la libertad de expresión en línea, y responde, la inteligencia artificial puede tener tanto un impacto positivo como negativo en la libertad de expresión en línea. Por un lado, la IA puede ser utilizada para filtrar y moderar el contenido en línea de manera más eficiente y precisa. Se refiere, o me interpreto, a moderar contenido violento mucho más rápido que un humano viendo imágenes y decir, separarlo, ¿no? Con un algoritmo y una programación podría separarlo más rápido que un humano. Lo que puede ayudar a garantizar que se cumplan ciertas normas y leyes en cuanto a la libertad de expresión. Por otro lado, dice, también puede ser la IA, puede ser utilizada para censurar y restringir la libertad de expresión de manera injusta o inapropiada. Y concluye, por lo tanto, el impacto de la IA en la libertad de expresión en línea dependerá en gran medida de cómo se utilice y de quién la controle. Eh, es importante aclarar esta respuesta, fíjese como todo, ¿no? Un, un planteo, un desarrollo y una conclusión, una elaboración razonada aparentemente. Pero entendamos un poquito cómo funciona el chat GPT, o por lo menos cómo lo explica OpenAI. No es un buscador de respuestas, sino que es un complejo algoritmo compuesto por más de 175 millones de parámetros. Estos son valores que componen el algoritmo de la inteligencia artificial. Que genera respuestas adaptadas al contexto de la pregunta, al requerimiento del usuario y al grado de entrenamiento de los algoritmos. Si dos usuarios hacen la misma pregunta, podría llegar a tener respuestas similares, pero no exactamente iguales. Eh, es un modelo, entonces, para que quede claro, es un modelo de lenguaje perfeccionado que puede generar respuestas específicas. Como pueden ver en esta filmina que estamos viendo, eh, que lo pusimos en práctica. Hay otros experimentos que han hecho otros colegas respecto a, incluso, si es posible o no evitar sentencias. Y ha hecho un proyecto es posible eh, que se basen distintas ramas de las actividades profesionales. Pero para no distraernos respecto al, al tema de si un robot puede ser o no autor. Acá tenemos un ejemplo concreto. ¿Quién es el autor de estas respuestas? ¿Open AI? ¿El chatbot? ¿Quién lo programó? Tengamos esas preguntas en la cabeza. Porque también experimentamos con otros modelos, como el Jack también conocido mencionó, Stable Diffusion, que es un modelo. Y acá ustedes pueden ver dos imágenes. Estas dos imágenes, que ahora voy a explicar un poco qué es Stable Diffusion, estas dos imágenes fueron creadas a partir de un texto que se les indicó. En este caso, son dos imágenes que las creó a partir del texto que yo les indiqué a Stable Diffusion. El, por un lado, la imagen de la izquierda, ustedes verán una figura de, de cómic en, en un estadio. Yo lo que le puse como condición fue un monstruo en un estadio de fútbol repleto. Y esto fue lo que me generó. Un estadio de fútbol, un estadio repleto de gente con una noche, o un planeta Tierra o no sé qué se ve por arriba, y un monstruo cómic, que también eh, no sé cómo, cómo fue, por qué ese tipo de monstruo verde con dientes, eso no se lo puse, lo generó la, el resultado este O sea, le di una información, le di una entrada, la salida esta Y a la derecha ustedes podrán ver a Leo Messi levantando la Copa del Mundo. ¿Qué fue la instrucción? Leo Messi levantando la Copa del Mundo, al momento que se hizo este video, en eh, enero, este video, que decir esta, esta grabación, se está haciendo en enero, o oh, en febrero de 2023. Leo Messi salió campeón del mundo en diciembre de 2000, 2022, como todos sabemos, con Argentina, y fíjense que la Inteligencia Artificial de Stable Diffusion no registra eso, porque no, no, no, no, también no esté cargado la información actualizada, con la Remedia de Barcelona, que es un equipo que cual jugó hasta ya hace un par de años, Levantando la Copa del Mundo. Y ustedes fíjense cómo la imagen creada... Hay más manos... No sé, Messi tiene tiene cuatro brazos en esa imagen. O sea, tiene imperfecciones. Eh, no necesariamente refleja el, el, el exacto, ¿no? Ahora, Stable Diffusion. ¿Qué es? Un conjunto de datos eh, subyacentes, ¿no? Que conforman Stable Diffusion. Que a su vez es un subconjunto de etiquetas eh, que generó LION. Es una organización benéfica alemana, que presenta un conjunto de datos, como, de, como decía, de 5,85 mil millones de pares de imagen-texto filtrados por clip. Y estas imágenes creadas por Stable Diffusion eh, son totalmente de código abierto y se incluyen explícitamente en la dedicación del dominio público universal. Ahora, la particularidad es que en sus términos y condiciones <coughs> hay una pregunta que ellos mismos hacen. ¿Cuáles son los derechos de autor para usar imágenes generadas por Stable Diffusion? Ellos hacen esa pregunta en sus términos y condiciones. ¿Qué responden? Que el área de las imágenes generadas por IA y los derechos de autor es compleja y variará de una jurisdicción a otra. No dice nada, en definitiva. ¿Quién es el autor de esta imagen? La pregunta es: ¿a ustedes? ¿Me la hago yo? ¿Quién es el autor? Stable Diffusion es un, una recopilación conjunto de datos de 5,85 millones, mil millones de pares imagen-texto. Yo leí esta instrucción. ¿El autor soy yo? ¿Es la IA? ¿Es el programador? ¿Somos coautores? Planteo preguntas para que sigamos pensando hacia dónde va el tema de la protección legal a este tipo de creaciones. Profundicimos otro caso más. Y en este caso, eh, al también famoso eh, modelo DALI.2. DALI. Punto dos. DALI. Que es una suerte de homenaje a Dalí, Salvador Dalí. Es un modelo también de inteligencia artificial, que toma un mensaje de texto, o una imagen, eh, como entrada, y genera una nueva salida. como hicimos con estos dos modelos que vimos anteriormente? También fue desarrollado por OpenAI para comprender las capacidades y las implicaciones más amplias de los modelos generativos multimodales. Para que ustedes puedan visualizar estas dos imágenes, también las creé. Creo decirme, fíjense, no estoy diciendo que yo soy el creador de esto. En realidad, apunté el texto en Dali, en el previo logueo. Eh, y generé estas dos imágenes. A la izquierda ustedes pueden ver un personaje de Star Wars. Mi instrucción fue Luke Skywalker con su sable láser andando en bicicleta. Y esta fue la imagen que arrojó que no es exactamente Luke Skywalker, que es un personaje de la saga de Star Wars, eh, como ustedes conocerán, y podrán ver que tiene una sable láser en su mano derecha y andando en bicicleta. Y la otra es un lobo en un campo de fútbol, en la cancha de fútbol, en la cual está huyendo. en homenaje y honor a Gimnasia de Grima la Plata. Esas dos instrucciones se las di eh, por... Eh, por texto. Y esto fue lo que arrojó. Para ayudarnos un poco nosotros a comprobar, a comprender mejor cómo los modelos de generación de imágenes se pueden usar, OpenAI dice que brinda un acceso a un subconjunto de capacidades de DALI, versión 2, a través de DALI 2. ¿Qué capacidades tiene el modelo? Eh, además de generar imágenes basadas en indicaciones de descripción de texto, o sea, texto-imagen, también puede modificar imágenes existentes cuando se le solicite mediante una descripción de texto. Por ejemplo, repintar. Eh, informa a OpenAI que DALI 2 fue entrenado en pares de imágenes y sus correspondientes leyendas. Los pares se extrajeron de una combinación de fuentes disponibles, dice, públicamente, y de fuentes autorizadas. Ahora, cuando vamos a los términos y condiciones de OpenAI para que nos explique el tema del derecho a autor, ¿Qué dice OpenAI? Que el modelo puede generar entidades conocidas, incluso logotipos de marcas registradas y personajes con derecho a autor. Y que ellos, OpenAI, evaluará diferentes enfoques para manejar posibles problemas de derecho a autor y marcas registradas, que pueden incluir, permitir generaciones de, de, de obras ¿no? como parte del uso justo o conceptos similares. Uso justo es un concepto de legislación norteamericana, donde se permite el uso de ciertas obras para fines educativos, por ejemplo, o parodia en cuanto hace a la libre expresión. Eso es considerado un uso justo, cosa que no está prevista en las legislaciones, por ejemplo, en Argentina. Eh, lo cual dice, se ponen a trabajar y ver el tema de eh, los derechos de autor y marcas. Tampoco están diciendo quién es el autor de esto, quién es el que genera. Ahora, estos debates acerca de la tecnología y su incidencia, ¿son nuevos? Es tan actual, a ver, ¿merece esto? ¿Viene ya de es nuevo? ¿2022? ¿2023? Estos debates se dieron ya hace bastante tiempo en cuanto al uso de la tecnología y la creatividad, que es lo que vamos a analizar también. Esta imagen que ustedes ven aquí es Oscar Wilde posando eh, frente a Napoleón Saloni, que era un fotógrafo, y utilizó una máquina. Obviamente, estaba la pintura, los retratistas, pero también estaban las, apareciendo las máquinas fotográficas. Y esto. Ustedes ahí como lo ven a Oscar Wilde posando Fue objeto de controversia Para, para determinar ¿Quién era el autor? Si Napoleón Saroni, Saroni Utilizó una máquina ¿Cómo va a ser el autor? ¿Cómo se interpretó que él Era el autor de esta fotografía? La Corte Federal de Estados Unidos En 1884 resolvió Ante una contienda Contra Saroni eh, Que él era el autor de eso ¿Por qué? Porque le aportó creatividad, y esa creatividad, ¿cómo se comprobó? Porque dispuso la iluminación, la ornamentación, los accesorios, le indicó a Oscar Wilde cómo debía ponerse en su, en su pose, con lo cual hubo una manifestación de creatividad que excedía al uso de la cámara, por sí sola como autora, Ustedes me dirán qué loco. Sí, bueno, pero en 1884 también empezaba la tecnología a crecer. Entonces, frente a estas cuestiones, volvemos a plantearle las preguntas eh, originales que arrancamos al comienzo. Algunas son interminables, ¿no? Pero ¿quién es considerado autor hoy frente al, al uso de la inteligencia artificial y estos modelos que estamos, hicimos referencia recién? ¿Es el programador el que le dio la instrucción? ¿Es la IA por sí sola? Sería, ¿Sería coautores los dos? ¿El programador, la IA? ¿Podría la IA ser sujeto de derecho? En segundo lugar, ¿no? Como una persona, habría que reconocerle. Y si fuera considerada, por hipótesis, como autora de la, de la creación que fuera, de estas, esto que vimos recién, ¿por cuánto tiempo? Porque sabemos que los humanos somos autores todos, de alguna u otra manera, y tenemos una protección legal de las obras por un tiempo, no eternamente. En nuestra vida, y más allá de nuestra vida, a los herederos, y también por un tiempo. con lo cual, se agota. Y después pasa a dónde? Al dominio público esa obra, para que la población y la sociedad pueda reutilizarla, eh, recrear, sin tener que estar solicitando un permiso, porque pasa al dominio público. Ahora, si la IA que no muere, <ríe> eh, ¿deberíamos pedirle permiso de uso? ¿Constantemente? ¿A la IA? ¿Y de qué manera? Bueno, estas son todas preguntas que uno va surgiendo que dice, porque estamos pensando en lo que es la legislación actual, ¿no? O sea, la legislación actual reconoce a, al ser humano, pero antes de ello, por inteligencia artificial, que es algo que es un concepto que no está definido unívocamente, univo, o sea, no hay una sola definición, lo único que tomo aquí es la definición de la, que ha dado la ONU en un informe de la Rectoría de Libertad de Expresión, de 2018, en la cual sostiene eh, que eh, es una constelación de, eh, de tecnología, como ustedes pueden ver ahí en la, en la definición, que de alguna manera se referencia a que las computadoras complementen o reemplacen tareas específicas que de otro modo serían ejecutadas por las personas que resolverían. ¿no? Es una definición de, de, dada por la ONU, pero ya les digo, hay múltiples definiciones de lo que es la inteligencia artificial. Y para profundizar un poquito más, muy sintéticamente, podemos darles algunos ejemplos de las ramas que se han desarrollado, por ejemplo, el aprendizaje automatizado, que refiere a, eh, también en inglés conocido como Machine Learning, que son técnicas informáticas de entrenamiento basada en redes neur neuronales, artificiales, que tienden a imitar el funcionamiento de las neuronas del cerebro humano. ¿Y por qué dice se tiende a imitar? El Machine Learning es que son técnicas informáticas que van aprendiendo. Porque el cerebro humano al día de hoy todavía no está 100% determinado cómo funciona. Hay descubrimientos que todavía se están haciendo de cómo trabaja el cerebro. O sea, el cerebro humano no se sabe cómo funciona. Cuando hablamos de algo inteligente que asimilamos a un ser humano porque razona, porque tiene neuronas. Las redes neuronales artificiales, sí tienden a imitar, pero nunca se sabe si es 100% y cómo. Por estas razones. La otra rama, o subrama, vendría a ser el procesamiento del lenguaje natural, que es, de alguna manera, eh, conformado por un aprendizaje de la inteligencia artificial supervisada por un ser humano. Hay redes neuronales o lenguaje natural que no está supervisado, y también el que está por refuerzo. Y también se encuentra, como otras de las ramas, allí abajo citadas, el aprendizaje profundo o deep learning, que es mucho más complejo en cuanto a que son redes neuronales, artificiales, pero de muy difícil trazabilidad, porque no se logra determinar cómo llega a un resultado. Si se le ingresa cierta información, la salida no se sabe cómo llegó a eso. eso es una de las características del aprendizaje profundo y la complejidad. Así como nos preguntamos recién cómo Dali hizo esta imagen, cómo Stable Diffusion arrojó esto, eh, los creadores, los programadores, el algoritmo que trabaja, ¿cómo arrojó? ¿Por qué arrojó ese monstruo verde? Bueno, un poco eso, la, la Deep Learning, el aprendizaje profundo, impide saber su trazabilidad. Retomemos entonces rápidamente los orígenes de normativos. O mejor dicho, más que los orígenes, ¿cómo está hoy? el eh, marco general convencional, internacional, declaraciones de derechos humanos. En general, todos ellos reconocen solamente a la persona humana con el derecho a gozar de la protección legal de producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Además, a acceder a la vida cultural y a los beneficios de los avances científicos. Traducción. Cada persona tiene derecho a que su obra sea protegida reconocida su autoría moralmente y también materialmente, o sea, el derecho a monetizar o a tener un ingreso por esa inversión, esa creación. Pero al mismo tiempo, en compatibilizar el derecho de la sociedad a acceder a, a la vida cultural, a la información, a poder eh, eh, ser, a gozar de los beneficios científicos que se generan a raíz del progreso esto está previsto tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en el Pacto Internacional de, de, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en nuestra Constitución Nacional, como está mencionado la familia en el artículo 17, eh, que habla de todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento, descubrimiento, pero aclara por el término que le acorde la ley, el tiempo, no es eterno, es temporal. La ley 11723, que también ya tiene casi 100 años, más de 90, Habla de propiedad temporal, un derecho que se le reconoce a la, la persona, la paternidad, maternidad de las obras, literarias, artísticas, científicas, incluyendo los software a nivel nacional ¿no? Argentina Y la Convención de Berna de Protección de Obras y Derechos de los Autores que exige que todo autor tiene derecho exclusivo a autorizar la obra para ser traducida, para realizar adaptaciones, arreglos, para ejecutarla en público incluso las musicales, por ejemplo, y autorizar toda clase de difusión. Hay un derecho moral de reconocer que hay una propiedad de alguien, eh, si alguien quiere representar una obra, decirle, si sí, la obra es de fulano. Este es un marco sencillo, rápido, de, de, de cómo está previsto hoy, nacional e internacionalmente, el reconocimiento del derecho a autor. Eh, eh, el por qué se reconoce el derecho a autor. Eh, les cito acá brevemente una frase de Louis Hyde en su obra El Don, El espíritu creativo frente al mercantilismo, del 2020. Eh, la editorial, la, la edición es del 2020. Fíjense, donde no hay don, no hay arte, dice Luis Hyde. Y algo más agregando, yo no soy yo el creador, sino es el viento que pasa por mis oídos. O es la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Eh... ¿Cómo se le reconoce? ¿Por qué motivo se reconoce al autor su protección legal? Porque hay un elemento que es la creatividad, un elemento, un sentimiento, una sensación, una... algo que fluye porque tenemos conciencia, tenemos alma. que es la creatividad, la originalidad que le impone el ser humano? Y esta es la filmina un poquito más cuestionando eh, eh, eh, toda la corriente que de, tiende a reconocer la IA, una posible. Eh, derechos de, de, de, de, de, de, de, de ser un ser que tenga derecho a autor. La IA no tiene conciencia. El derecho a autor, hoy, las normativas, protegen a la obra. Que, ¿Cómo se origina? Con el poder creativo de la mente. Esto parece algo que sí, sí, qué novedad, pero ¿por qué le íbamos a reconocer a la IA derecho a autor? Pues hay que replantearse un montón de conceptos previamente. Otro de los elementos que generalmente eh, van de la mano de por qué se le reconoce una protección legal, temporal, aquella obra que crea una persona, es porque se le crea una suerte de incentivo, que, que uno piensa que generalmente económico, pero no solamente tiene que ser económico, puede ser moral, puede ser un incentivo, decirle reconocimiento, esa obra no solamente tiene que tener un, un rédito económico, no es así, incluso hay autores y autoras que nunca ven su rédito económico inmediato, sino post mortem ya termina incluso hasta los cerebros y mucho más allá. Eh, ¿Qué incentivo podría tener... Teniendo en cuenta este concepto, la IA. ¿Qué incentivo? ¿Económico? ¿Incentivo moral? No tiene conciencia. Ese es uno de los tópicos como para tener la diferenciación. Derecho temporal, dijimos en una de las menciones anteriores. Si la protección intelectual es temporal, porque vos tenés un derecho a propiedad intelectual, sobre el derecho de autor, sobre una obra, por un tiempo de tu vida, y los herederos... ¿Cuándo vence el derecho temporal del autor de una IA que no muere? O, a, o, o habría que poner cuando se desconecta, o se desprograma. Eh, como concepto metafísico es algo que hoy solamente le pertenece a los humanos, durante su vida. Bueno, y, y va de la mano con el uso libre y gratuito. Va de la mano con eso. ¿Por qué temporal? Porque de alguna manera, garantizando un tiempo de, de, de desarrollo, de alguna, de alguna forma de monetización de parte del autor, esa obra pasa, como dijimos, al dominio público, para que la persona, la sociedad, pueda reutilizarla sin necesidad de estar pidiendo permiso, lo cual no quita que esa obra, por ejemplo, William Shakespeare, eh, siempre sea reconocida. Esta obra es de William Shakespeare. Obviamente, las obras que ha redactado ya han vencido los plazos temporales de protección y son de dominio público. Bueno, pero eso no quita que siempre se reconozca que fue William Shakespeare el autor pero al mismo tiempo se pueda reutilizar, porque ya no es necesario estar pidiéndole permiso a nadie. Con ese, con ese contexto nos encontramos y volvemos otra vez para el, el planteo inicial. Bueno, acá tenemos un ejemplo concreto local, local, me refiero a la Ciudad de La Plata, donde somos originarios, la querida Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, eh, tenemos... El primer cortometraje argentino que cuenta con registro internacional hecho con her herramientas de inteligencia artificial. ¿El autor? ¿Autor? ¿Director? Alejandro Vitale. ¿Qué dijo Alejandro Vitale? Lo pueden ustedes chequear en, en, la, en la web, en cualquier de los portales de noticias. Que la plataforma, por su cuenta, armó el guión que se volcó en el corto. Todo lo que de ahí aparece, animación, imágenes, son algoritmos. La pregunta inicial que ustedes recuerdan que le hice la, al chatbot es ¿Va a, a, a afectar el derecho al tra trabajo de los seres humanos? Fíjense acá, en este cortometraje hecho eh, por Alejandro Vitale. La logística que se ahorró de sacar fotos, de tener que dibujar, de tener que hacer guión, de contratar un actor, eh, un equipo de sonido, al director de fotografía, a la cámara, a la edición, a la producción y aún más. Eventualmente está el catering de presentación del, del, del documental, del cortometraje. Se trata entonces de otra vez plantear si es el robot el que creó la obra, protegible en sí misma, o si ha habido intervención humana. Y a favor de atribuirle la titularidad originaria del derecho de al programador, supongamos, está el argumento de que sin su actividad, la obra nunca hubiese existido. Es, es él el programador, la programadora a la que creó el robot Y aún siendo mínima la contribución Del usuario Se podría considerar que asignar el derecho a autor Al programador Le daría incentivo para seguir invirtiendo En el desarrollo de la inteligencia artificial Y así seguir produciendo nuevas obras Pero otra posibilidad también Es como se apuntó al comienzo Es la de reconocer la autoría conjunta Coautoría Entre el usuario, el programador Porque si ambos han contribuido A la creación de la obra final, mediante la realización de diferentes tareas, así como les mostré diciéndole Luke que en mi bicicleta, para algunos eh, autores debería ser mejor mejor solución, ¿no? Coautoría, Pues ninguno de dejaría a ninguno de dos sin recompensa por su incentivo, digamos. El problema cual, surge? que surge es que al robot, para ser considerado autor, como estamos diciendo, en la legislación actual, requiere intencionalidad de contribuir al resultado final. Y eso, eso es justamente el tipo de problema. Porque no tiene conciencia. Se planteó en los tribunales. Y voy acercando y hacerlo lo más rápido posible, pero este planteo en el 2021 un tribunal australiano determinó que los sistemas de inteligencia artificial pueden considerarse inventores. El doctor Stephen Tabler, como dice la firmina, solicitó el patentamiento de... Eh, algo que él atribuyó a autoría a Davus. El inventor para el doctor Tanner era Davus. Una inteligencia artificial que creó un contenedor de alimentos mejorado con geometría fractal. La contienda fue que él solicitó que la patente se registrara en nombre de la inteligencia artificial. Se lo negaron. Y el juez dice: Si todas las personas creen y han sido creadas, ¿por qué no pueden crear también nuestras creaciones? Cuestión, le dieron la posibilidad de que la patent, el patentamiento de esta creación esté a nombre de una inteligencia artificial. Reconocimiento de derechos. Algo, un ente ideal. Vamos a complejizarlo aún más. Tal vez hayan escuchado el caso de Aida. Aida, como dice la femina, la primera artista robótica ultrarealista del mundo. Sabe dibujar, sabe recitar poemas. Eh, usted, como ven ahí, es. Eh, la altura de un ser humano es metálica, tiene las facciones de una mujer, pelo largo. Eh, la cuestión es que en su sitio, como ustedes pueden ver, tiene su sitio, tiene su cuenta de Twitter. En, en su sitio eh, está ahí posando junto a su creador. Su nombre Aida tiene un homenaje a Augusta Ada King, que era la condesa de Lóvelas. Eh, ¿Y por qué se le homenajea o por qué le pusieron a Aida en homenaje a esa mujer? Porque Ada Lóvelas es eh, una de las primeras mujeres que han incursionado en los campos de la tecnología, la ciencia y la matemática, eh, y se le rinde homenaje a la pionera de la informática. Aida Meller fue el creador de Aida, incluso Aida ha dado charlas TED en Oxford. Eh, Ahora, cuando exploramos el sitio web de Aida, donde ponen las obras, las pinturas como está ahí, que lo pintó ella, de alguna manera, para decirle algo, un género. Eh, en los, lo curioso que en el sitio web, entonces, de Aida, se hace referencia a los términos de propiedad intelectual. Solo en relación al sitio web, pero no respecto a las obras. ¿De quiénes son las obras? ¿Quién las cree? Todos dicen que fue Aida. Aida, la particularidad que ustedes ven ahí, en sus ojos, tiene cámara registra la, la cámara, lo que observa, y a partir de ahí genera poemas, pinturas, etcétera. El sitio web dice, textual, somos propietarios o licenciatarios de todos los derechos de propiedad intelectual de nuestro sitio, y del material publicado en él. O sea, hay un ente que es distinto a ida La propiedad intelectual pasa a ser de otro, según ellos mismos dicen. Estas obras, aclaran, están protegidas por leyes y tratados de derecho a autor en todo el mundo. Estos derechos se afirman y se reservan para su totalidad. Autorizan a imprimir, a descargar extractos, eh, para uso personal, y puede llamar la atención de otros sobre el contenido publicado. No permite la modificación de las copias, papel o digital, de ningún material que hayas impreso o descargado. Y no se deben usar ilustraciones, fotografías, secuencias de video o audio, ni ningún gráfico por separado del texto que lo acompañe. Siempre se debe reconocer nuestro estado, dice como autores del contenido de nuestro sitio, no debe utilizar ninguna parte del contenido con fines comerciales, ni obtener primero una licencia, sin obtener, perdón, una licencia para hacerlo por escrito de nuestra parte. Si se imprime, copia o descarga cualquier parte del sitio en incumplimiento de este uso, ¿qué puede pasar? Eh, a a la entera discreción deberán, deberé, deberá la persona devolver destruir cualquier copia de los materiales que tenga. Conclusión o no, medianamente conclusión. Hay una IA que genera obras. ¿Y no es la autora? ¿Son otros dos autores? ¿Quién es el autor? ¿Se le reconoce derechos a quién? ¿Al creador? ¿Al programador? Seguimos con las preguntas. Pero si no hay IA estamos debatiendo si puede ser o no el autor. Este caso es paradójico. Acá estamos hablando de un ser sintiente. Este mono es una mono hembra bautizada Naruto. Fíjense, este caso... ¿Por qué le ponemos macaco más humano más Wikipedia? ¿Por qué? Porque Wikipedia empezó a reproducir la imagen del macaco, de la hembra en eh, mono, eh, pero ante el reclamo del fotógrafo, dueño de la cámara, que estaba en la selva, según dice, poniendo su trípode, buscando fotografiar a un eh, grupo de, de monos, descuidó por un momento la cámara, en el trípode, y vino la mona y se sacó esta selfie que está aquí. ¿Quién es el autor? Fíjense que hasta el grupo de activistas de personas de trato ético animal inició una acción judicial en California, la foto no se sacó en California, se sacó en una selva, y, y de hecho Slater, el fotógrafo, es británico. En California le hicieron reclamar que la foto fue el resultado de una serie de acciones voluntarias decididas por Naruto, así se llama la mona, la voluntad de la mona, sin la ayuda del fotógrafo que dieron lugar a su originales de autor, pero no solo a a Slater. Fíjense cómo terminó el caso, conciliándose en un acuerdo donde Slater iba a, a, a comprometerse a dar el 25% de todos los ingresos futuros por regalías al refugio de los monos donde vive Naruto. Según la jurisprudencia británica, en la cual se quiere basar Slater, para medir por qué él, él dice, yo soy el autor de esta foto, y no el mono. ¿Por qué dice? Porque hubo actos que transmiten originalidad a la fotografía. ¿Qué pasó? Yo puse la cámara, yo le puse el trípode, lo puse en una eh, iluminación adecuada, natural, ¿no? Con efectos de filtro, con técnicas reveladas. La creación de la escena, estar, y esto es clave, en el lugar correcto, en el momento adecuado. Estos tres elementos que la jurisprudencia británica parece tomar como patrón para detectar la autoridad, la, la, la autoría, es lo que avanza Slatter, lo que quiere plantear Slater para que se le reconozca a él el derecho. De, de, igual que hizo Saroni con Oscar Wilde en su eh, reconocimiento de que él le sacó la foto, porque él eligió la el luz, él le dijo cómo tenía que posar y no fue la máquina. Bueno, acá estamos hablando, nos olvidamos de Naruto. Naruto, pareciera que estuviera esbozando una sonrisa al, reconocer, al reconocerse en la cámara, en la selfie. ¿Será así? Nosotros interpretamos como humanos que ella, que Naruto está reconociendo que se está sacando una selfie. Detectó que era ella su cara, su imagen. ¿Puede un animal tener derecho a reconocerse el derecho de la autoría? Y si es así, fíjense la, la solución sui y novedosa, ¿no? Que los ingresos de, de esta fotografía vayan a la misma comunidad de los, de los monos. Eh, ¿Qué ocurriría con la inteligencia artificial? Eso es todo... todo el debate de ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Sos o no sos autor? ¿Sos o no sos un sujeto de derechos? Y acá tenemos una serie de propuestas, de alguna manera son preguntas abiertas. El debate es necesario eh, hacerlo porque, sobre todo por posibles cambios de marcos legales. Todo marco legal de propiedad intelectual eh, que pretenda reconocer derechos a entes, que no son humanos, a seres, no humanos, por supuesto va a generar un impacto en el ejercicio de los derechos humanos, y merece ser debatido con solidaridad. Y el impacto significa eh, hacer una evaluación previa. Si vamos a reconocer el derecho a autor a una IA, eh, ¿habrá una persona jurídica detrás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué límites tendrá? Eh, quizás sea conveniente comenzar por delinear cuáles deberían ser los estándares mundiales mínimos, protectorios de los derechos humanos, aplicables a largo plazo, ¿no? En esta temática puntual. Y por supuesto pregonar la transparencia, la trazabilidad, la posibilidad de auditar cómo se alimenta la IA, porque es algo que merece otra charla, otro debate, pero tiene que ver con que estas imágenes simpáticas que vimos creadas por las plataformas como DALI, Stable Diffusion, también se nutren, si bien tienen filtros, con todas las imágenes, todos los filtros que hay en Internet, o todo, todo el contenido que hay en Internet, que puede haber mmm, vejaciones, puede haber violencia, eh, puede haber un montón de, de, de, de contenido violento y sesgado, que eso también tiene que ser una, de, una manera, de una manera auditable, como para decir, esto no fomenta la, la, la, la conciencia social, sino que fomenta el odio. Hay que. Estoy tirando ejemplos, digo, pero hay que tenerlos como de una forma eh, en ese ejercicio de evaluación. Y englobando todo, y para finalizar, siempre, como un mandato, no hacer una, digamos, analogía ni, ni, ni, ni paralelismo con Terminator, esa famosa película de Arnold Schwarzenegger, hace unos cuantos años, en donde los robots mataban a los humanos, para decirlo de cierta forma, Tampoco creer que la tecnología por sí sola o que un chatbot responda o que a una inteligencia artificial facilite ciertas tareas que está bien y se desarrolla al ser humano, incluso hasta medicinalmente. Siempre es clave ejercer el pensamiento crítico. ¿Para qué? por justamente evitar caer en, la, en el lado oscuro en términos de Star Wars a propósito de la imagen de Luke Skywalker sosteniendo una, una máscara de un Stormtrooper son personajes de la saga de Star Wars, donde el tecnosolucionismo solucionismo sea la salida más rápida y mágica de los conflictos. Esto es caer en el lado oscuro. Si caemos tan fácil en la tentación de total, lo hace la máquina. Tengamos como ejemplo claro que el pensamiento crítico como seres humanos diferenciados de la falta de conciencia que tiene la inteligencia artificial nos hace diferentes y nos autoprotege en el ejercicio pleno de reconocer a una persona, un ente, qué tipo de alcance se le va a dar cuando se genere este tipo de creaciones. ¿No? ¿Qué protección merece? ¿Qué alcance tendrá? Bueno, esto es un poco, como verán, el debate planteado, no hay una solución concreta, y, eh, y por eso quería, de alguna manera, compartirles la, la, la, las propuestas y las, el intercambio de, de, de ideas acerca de, eh, de que no hay una respuesta uniforme en relación a cómo protegemos, si es que hay que proteger legalmente el derecho autor de una inteligencia artificial. Espero que les haya servido sea útil y que dispare aún más el pensamiento crítico. Muchas gracias y nos vemos la próxima.